Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Fíjense, la inauguración reciente del corredor de la Núñez de Cáceres por el presidente de la República ha generado una respuesta muy, muy fuerte, muy dura, muy viril de parte del sindicalista y diputado Juan Ubiérez. Este programa hizo un esfuerzo para lograr que esta, este señor, que es un dirigente nacional de mucha importancia en el sector choferil, estuviera hoy con nosotros. Lo tenemos hoy vía Zoom. Así es que vamos a recibir al amigo Juan Uvieres. Buenos días, Juan. Placer de tenerte acá. Ya, buenos días a todos ustedes. Y sí, cómo no, cómo no, cómo anda el conflicto, digamos, conflicto-estado este y en la parte del, de los sindicatos que tú diriges. Eh, de, de un sector del Estado con la ley es el conflicto ok, ok, adelante con nosotros no hay conflicto pero cuando usted dice no con hay la ley con ustedes, porque en este lugar okay. en este corredor que lo inauguró el presidente de Puerto Mejía 27 de febrero de 2001 nunca hemos operado en el corredor Onza que es un corredor de la Onza y en la parte de la Niña de Cáceres que tiene tres kilómetros desde la Kennedy hasta la Independencia. Tampoco hemos operado, ¿no? no tenemos afiliados ahí. Lo que tenemos, lo que pasa es que el estado, tal y como digo, el senador viene de Conadra. Que ciertamente ellos no visitaron. Lo digo, ayer en un programa de día. Entonces, eh, nosotros, aparte de que ya en el 2012, cuando este contrato se puso, se trató de poner en vigencia, que era enajenar la administración. La, no, la ni siquiera la administración, no, era no era tan malo como esto de ahora. Era que unas cuatro empresas, entre ellas estaba también el señor Marte iban a comprar 300 autobuses para poder solo a la 11, sus manos, y la 11 le iba a pagar el gobierno 232 mil pesos por cada autobús. 600 pasajeros, 30 días al mes. ¿Los montara o no los montara? Eso fue en junio, en la transición, cuando las elecciones que ya el presidente Bruno Fernández salía del poder y se hizo este contrato con cuatro compañías. Una de ellas, dos de ellas, que ni siquiera tienen, han manejado carros de jabalí. Pero bien, tenían cuatro, parece, los financiamientos. ...para entregar los corredores de la ONSA, pero han por la ONSA. Y no opusimos. Luego, en noviembre, para, en octubre pasado, PROE y SIMPROE... ...digo, iban a privatizar la ONSA, el método, el técnico y posiblemente el INCARES. El instituto psicológico está en la zona universitaria. Estoy planteando esto, porque esto que sale ahora, para la ignorancia, es nuevo... Y para la publicidad eh, engañosa, también es nuevo, porque hay que engañarlo y decir que esto es nuevo. No, nuevo es el pedacito la de la niña de cárcel, y si lo hubieran hecho de ella ahí, el 32 Guardas, yo hubiera estado tranquilito. porque iba, iba a haber competencia. Tranquilito. Entre dos rutas, que hay una de carro de los ríos, al kilómetro no nueve y otra de la Kennedy hasta la independencia. Entonces habían tres rutas compitiendo. En secreto trabajaron todo un proceso para quitarle un pedazo de la onza, entiéndase del Estado y entregársela a una empresa que tiene supuestamente cientos y pico de personas, pero que realmente solamente caben 50 por la ley. La ley sobre la sociedad sobre el riego limitado, en máximo son 50 personas. Segundo, ahí hay prevaricación, colisión de funcionarios y publicidad engañosa. Todos son tipos penales. Nosotros queremos saber, y si es que la ONSA no tiene capacidad, no tiene autobuses nuevos, como yo sé que los tiene. No tengo que ver nada con la onza La onza yo espero que Ramé le dé un buen, Ramé González, el director, le dé un buen manejo, que no sea otra cuna de psiquiatra. Tiene eh, autobuses, no es buen moderno. Mejores que esos. No porque estos sean chinos y los otros sean brasileños, sino porque realmente son mejores. Paron a, a 10 millones de dólares cada, de pesos cada uno dando todos estos datos porque conozco los detalles. Estaba en la página, estaba en la página. Cuando Mojica se dividía, o sea, la Mojica es el director anterior. Que salió. Okay. Entonces, no hay conflicto. El problema tiene que ver con la ley. Segundo, porque es el inicio de privatizar la ONSA y andan buscando un buen servicio. Bueno, la onza trabajaba 15 pesos ahí hasta el día del acto y entonces la tarifa llegó que está por los 35 pesos. Y las informaciones que tengo, no confirmadas, estoy pidiendo de al gobierno, sobre todo la Y Yo pensé que iban a trabajar con, con la inteligencia que tienen, que iban a poner al servicio del país, y no de mafias, y no de sectores vinculados directamente con ellos, sino al servicio del país. Yo espero hablar del secretario de agricultura, de la lotería, de, de turismo. Que por encima de los intereses que tienen en esos sectores se por la ley por la ley Uvieres, entonces usted dice que este es un gobierno de mafioso. no, hay sectores mafiosos dentro del gobierno y lo acabamos de ver en el ahora mismo. porque entregaron la ruta porque la ONSA lanzó un comunicado hemos entregado este corredor a una empresa privada por instrucciones por órdenes del INTRAN. Ahí para adelante no puedo decir más nada. El INTRAN, dijo Ayer, el jefe, de, o sea, el jefe de, de quien dirigía el INTRAN, que no, que no se había visitado. Dijo él, él lo tengo grabado y yo supongo que también. Sí, correcto. Programa eh, en, Primera entonces, cosa. Segunda cosa. Uh -huh. La ley dice, la 63 esta, la, de transporte y movilidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Si una ruta no califica para seguir operando, primero se le va a proteger esa ruta para ver si mejora un tiempo. Óptimo. Segundo, si no mejora, ya dice licitar. No licitaron. La última licitación que hizo el sobre tres corredores que nadie calificó porque el precio que yo prestaba era de 27 pesos que les damos no, no estaba ese. Vamos no, a otros corredores. Eh, ya está el de pasajeros. Y quedó desierto eso. Fue en diciembre 2019. Ahora no hubo licitación. Ahora es cogerle un pedazo y entregarse a otro Pero un pedazo aquí en la gobierno al Estado Dominicano, al pueblo. Y yo no conozco ninguna institución que se haya privatizado, ninguna que deje el mejor servicio y que cobre más barato. Yo no conozco ninguna. Bien. Yo estoy del 78, 98, con el problema de la, de la capitalización, como se le llamaba a la empresa de todo. Ok, Juan, en una intervención suya, eh, un periodista le preguntó que, quién era el personaje que se quería arrogar esta ruta y usted dijo, bueno, que lo responda Macarrulla. ¿No, hay, no ha habido una respuesta a esa solicitud suya? Sí, pero, esa es una empresa eh, de conato. yo lo diría así porque aquí, eh, digamos, ignorantes. Porque no hay nadie, yo digo que nadie tiene, no yo, Facundo Cabral, una canción que tiene, nadie tiene derecho a la ignorancia. Ok. Eh, no, esa CONATRA, que realmente yo, que hicieron, yo no sé qué cosa, porque esa ruta en realidad, eran de la CNCU, que nací, el que yo tengo, el que me pone el de Carlos ese, me nunca tuvimos, nunca tuvimos ni tenemos vínculo con nuestras cosas y la otra de la nuestra. De manera que, lo que vale es que hay un concierto que yo le pedí ayer. Primero felicité tardíamente a la reina Martínez, que es de la DNCD, y le dio que este el organismo que subieron de la Policía Nacional, y can. Y can, que ayude a Luis Abinader a que no se manche de sangre sí, sí, sí. su gobierno, porque la primera, ma la primera mafia, creo, que la primera banda sicarial que nombró a todos los compañeros por sicariato, es que los escribimos, nosotros resistimos siempre, desde los dos, lo estoy dando aquí, o sea estoy mostrando aquí, documento que puede llegar a ustedes a que lo porque es un problema de interés nacional la ONSA que vale y cuesta miles de millones de pesos para que la estén regalando yo, no, yo estoy seguro que Luis no hizo ningún pacto de regalar a esa persona ese pedazo de la ONSA ni ningún otro pedazo que cambie el apoyo seguro porque de hecho hubieres eh, entiende usted entonces que esto que está sucediendo en la ONSA eh, no tiene el presidente conocimiento de, de esto que está sucediendo y si además, si ustedes como institución, ¿verdad, Fenatrano, va a, a someter a la justicia a, a los Ajá. involucrados? Nosotros sabíamos, y yo sabía, que lo que era la parte de lo que se llama realmente Corredor Núñez de Cáceres. Porque Núñez Piedra, o tu y tío, cuando yo, cuando una carta donde estaban hecho edad, hecho edad, no, no, acreditando los impuestos a CONATRA que se entregó a Y yo retuví pie diciendo que lo único que yo espero es que le dé el mismo tratamiento a todos los dominicanos. Fue lo único que retuví porque implicaba un cierto apoyo. Ahora, lo que yo conozco, lo que está registrado como Múñez de Cáceres, comienza, repito de nuevo, en la Kennedy y termina en la independencia. Y yo le decía, Antonio, pero esos 32 autobuses, mira yo acuerdo con el otro operador de la línea de cárcel, de la, de la ruta paralela, y lo hacen en anillo porque eso es corto para 32 autobuses. Y yo me manejé sobre ese criterio. Un día antes de que aperturara ese corredor, estaba con el yo estaba con el presidente de la reunión. Mañana voy a inaugurar el corredor de la Para mí era eso. Sí. Bueno, mi sorpresa fue cuando vi los discursos Hubiera, eh, pero no me respondió la pregunta ¿van ustedes a someter a las personas que usted entiende que están involucradas con estas acciones ilícitas que usted acaba de denunciar? yo creo que todo dominicano porque yo dije yo ayer yo dije ayer Gonzalo Catillo, vamos que lo veo más tranquilo yo tengo una querella usted tiene una querella sí, con ¿Cu Gonzalo Gatillo, ¿cuándo le estaría pre eh, presentando? Ante el Ministerio No, Público. no, la tenía. Ah. Eh, la de más pues, de pues, Tiempo. El problema era asfalto. Otra querella contra Costa, de uno que era ministro de Industria y Comercio y que hoy es senador. Contra Toca, era ministro también de Industria y Comercio. O la mafia del GLP, la estafa a ustedes y a nosotros, solo que también la vamos haciendo yo. Y yo dije que si en este gobierno ya hay ministros y directores, no dije el gobierno, lo tuiteé anoche, está en Twitter, es mejor que yo que se le preocupe, pues yo no tengo que seguir cargando tan pesado, yo tengo que aligerar mi carga, como dice un poema. Eh, hay que aligerar la carga porque luz la el alma. Entonces, Si desde el gobierno hay sectores haciendo peor, sector que incluso tuvieron... En el mundo este de la banda, me eh, participaron en esto, pero sí. de los primeros que usaron la banda sicarial, que nos mató a dos gente y que terminó matando, asesinando por un asunto de Estado a Junior Ramírez. Entonces, cualquiera que si, que este país le duele, debe, de, debe accionar. Lo que no quieran que no lo haga. Y a lo mejor yo tampoco lo haga. Porque si a nadie le duele, luego puedo ir para Cuba. Por Uruguay, para terminar los años que Dios me tenga por pendiente. Porque yo no soy mi padre o mi padre, quiero ser Yo tengo que estar jodiendo todo. Aló, parece que pa se cayó, se que cortó que la comunicación. Vamos a intentar, ¿verdad?, restablecer, restablecer la... Restablecer la comunicación con el señor Juan Ubiere. Ustedes han escuchado, hay una pregunta interesante ahí. Y es si Fenatrano recula, si echa para atrás... Porque recuérdense que cuando se inicia todo este affair, todo este enfrentamiento, Juan Ubiere dijo, lo vamos a esperar con, con, con fusil en las manos. Y ahora dice que, bueno, que él entiende que después de tantas querellas que ha puesto por cuestiones que tienen que ver, atañen a la República, él tiene una carga muy pesada y sí. no debiera seguir cargando con ella. Mire, voy a leer... Parece que Juan Ubiere está en el interés de que sea otros que enfrente, ¿verdad?, por un problema de derechos difuso, que enfrente al el, el Estado en, en esta situación. Miren, yo voy a leer el tuit del que habla Juan Ubiérez, y me avisan los muchachos si se conecta de nuevo, ¿verdad? Dice, yo no hablaré nada de Gonzalo, yo no hablaré nada de Gonzalo ni de los pasados. Hay que aligerar la carga y evitar que los del presente sean iguales o peores que los de del ocaso. También creo que ayuda a las procuradoras. Ese bueno. es el tuit al que él habla, que aparentemente le está eh, afirmando ahí que no va a iniciar ninguna acción eh, contra nadie, ni con lo del pasado, ni con lo del presente. Va. Va, me no. me no. parece incluso un tanto extraña. Lo que ahí vemos. está de nuevo, eh, don Juan, ahí está Bien. de nuevo Juan Uvieres. No, no hay que no voy a iniciar. Ah, Esa bueno. Que hay que estar en la Procuraduría. Ah, bien. La de Gonzalo Castillo y esas otras están depositadas. Eh, Una tiene un año y ocho meses y otro es más reciente. Ok, okay. ¿Hubiera Ahora bien, Su teléfono está. Siete, tíger, siete, siete grupitos de tigres. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de Luis Abinader. No, pero hay gente que le va a dañar el gobierno a Abinader, a los PRMEistas. Que va a ser una explosión social en este país. Yo no tengo por estar persiguiendo a una gente del pasado que posiblemente sean cómplices de lo del presente, a través, por ejemplo, de la mafia, de los combustibles. Cuando lo del presente, que llegaron por el cambio y que yo jodí la paciencia al sacarlo del pasado, y lo que me, que me vean a dar más palo, que a una tambora, porque yo tengo que puñito con lo del pasado cuando lo del presente. Están no creándose, y ya vimos lo que hizo por el pasado. No lo hicieron entregar la onza a, a, a nadie, aunque pasara lo no que pasara ahí. Pues yo tengo que aligerar mi carga. Muy bien, hubieres. Yo tengo, y también le hago un favor. Si se quiere llamar así, un favor, uh -huh. le pongo en menos presión a dos fiscales, dos eh, procuradoras, una junta y una titular, y a Camacho y a otros con casos muy pesados, porque estos son casos muy pesados. Hay uno que involucra más de 100 10 mil millones de pesos. Y de la falta apenas 11 mil y pico millones de pesos. Entonces, yo le dije a la cara no le meto presión, porque yo sé que tengo los poderes fácticos del Estado. Yo me retiro de esa vaina. Y el país que cobre cuenta cuando le dé la gana. usted dijo ayer que en el país hay un pulpo en el sector de los combustibles, ¿quién es el pulpo y por qué usted hace eh, eh, esa, esa es afirmación? Razón. Bueno, no, no un pulpo. Uy. Yo no sé Uy. por qué lo no titularon así. Yo voy a revisar el video a ver si dije que había un pulpo. Aquí hay muchos pulpos, más grandes que los pulpitos. Yo siempre titulo, si usted busca mentoriales, le me digo, vamos a caer atrás a traer los pulpotes, a los pulpotes, porque es muy bueno. Por ejemplo, los diputados, ellos no son buenos, yo fui diputado, yo no era bueno. Pero los diputados que manejan son 5 mil millones de pesos, a ver, que no es bueno tampoco. Yo he hecho la gente que yo tengo sobre ellos, a ver, Martínez, eso es lo que manejaban eran 5 mil millones de pesos. Solo manejaron esa manada solamente. 200 mil millones de pesos. Wow. Pero que además la mafia del combustible y eso es una mafia entonces que es un gran, que son pulpos diversos anclados con poderes prácticos anclados en el Estado. Que esto ¿no? no tiene capacidad para desmontarlo. Sino que tiene que ser una voluntad política del gobierno. Y Ramón que lo dijo. Hace dos años si ustedes pueden buscarlo yo, yo estado subiendo, mi mismo está en el mismo tiempo estoy estando los de 20 minutos que hace la mano de, que de un emisor en programa. Pero yo lo había dicho antes, yo tengo el listado de todos los que reciben 3 millones, 6 millones, 1.000 millones de pesos eh, para, para esto. ¿Y quiénes son esos, Juan? Denos los o, cuatro nombres. Los hombres. grupos, los grupos, oligárquicos ahí al lado de ustedes, no te hago. Ustedes tienen ahí por ejemplo, a la conductora Estrella, ¿cuánto le auxilia? Que lo digan ellos mismos, que ellos les por resoluciones por o por, por contrato, porque hay dos maneras de subsidiar los combustibles. Por contrato, cuando llega el Poder Ejecutivo, eh, llega al Congreso y se la aprueba o no se la aprueba. Entonces, ellos, muchas, la coyente, por ejemplo, aquí que la contrató con mucha presión Celso después porque Leónel le dio visto bueno al final, que le, no tiene nada de bueno. Le pagaron 1200 millones de dólares, apagada porque prendida, entendida, gastaba más. Fue toda la mafia de los combustibles, yo veo mucho de esas mafias. Esas mafias están sobre mí. Yo, por eso digo ahorita, no es que no voy a fuminar con eso. Ahora, esos pulpos, eso es lo que hace una de las cosas, de las variables, pero como son tan mercado. Porque usted, uno de ustedes cualquiera, o yo, compro en el mercado internacional que yo puedo comprar un galón de gasoil o de gasolina a menos de un dólar, pago los impuestos y lo vendo más barato que lo que se vende aquí en este país. Pero ellos, ¿por qué? Porque hay petróleo en, en todos mar, los mares del mundo, que es sobre y barato. Pero yo me dan una factura, la que yo pida de origen, la presento aquí, tengo un precio de que se llama de paridad, los plepes, yo soy también, pago mi plepe, yo tengo el almacén donde almacenar el combustible, yo tengo los camiones donde transportar el combustible, y por cada galón me pagan 5.6. Peso, por una cola de, de 10 mil galones son 60 y 56 mil pesos. Por cada almacenamiento son 2 a 4 pesos. Por cada galón, por además, yo soy dueño de la estación, yo soy detallista, pero yo también gano como detallista y quiero la competencia. Entonces, yo ese monopolio, por ejemplo, de AES y sus asociados con gas natural. Un monopolio 100%. El decafropano, un monopolio por 87%, porque el 13% lo tiene la refinería. Entonces, la refinería no tiene todo esto que yo he dicho. Entonces, un monopolio también. Porque el que compra, trae, por el play que le pagan, almacena, eh, transborda a las estaciones de combustible y el que vende porque es detallista, entonces, bajo ese es uno de los esquemas. Otro de los esquemas es que se cobra cuatro pesos cada galón para el manejo de la red, que ya es más galo. O sea, cuatro pesos, Eso hay que eliminarlo. Al gas propano se cobra un peso para manejo de la tarjeta Solidaridad. Para el manejo, aquí se consumen en promedio 500 millones de galones de gas propano al año. ¿Qué significa 500 millones de o Un peso son 500 millones de pesos. Yo supongo que dará un buen manejo el gobierno pasado, porque ni gente no sé. Este, no no no mate, yo no, he, no he investigado nada el gobierno pasado todo es un peso te dan un peso no es nada por cada galón bueno no, me lo cobran a mí a ustedes y a otros a otros no le duelen pero son 500 millones de pesos y a lo mejor invirtieron muy bien y se dan cuenta hubieres pero dije que yo no iba a mucha sí. usted usted dice que pero no es un pulpo no es un pulpo es un problema de estado donde están eh, articulados de hecho, 2018. Usted dice... Casi todo el estado del mes. 2018. Muy bien. Casi todo el estado del mes de allá, la cúpula de los partidos. Sí. Estaba reunida con, con, uno, con, lo, con un gran importador de combustible. ¿Qué hay Yo no sé. Pero en un momento yo estaba denunciando la mafia del LP. Como deja esa vaina de tantos millones de pesos se construyeron un muelle de 20 mil millones de pesos con los cuartos míos porque esos cuartos no van al estado esos cuartos iban directamente como que a ustedes me disculpan le tomo algo directo un impuesto directo al pueblo para pagárselo a ustedes correcto o sea, como para pagárselo a los mujeres eso no llega al estado va a bolsillos ¿También? particulares a los bolsillos particulares eso está demostrado hicimos un expediente sobre eso de los demostrado. pulpotes Es el expediente que acabo de decir que no voy a joder más la paciencia. Porque si yo estoy con esto y el gobierno quiere recuperar lo robado, lo que está es dándome más palo por la tambora, y además sé lo que están articulando, porque si el primero, lo primero que usaron la banda de es sicarios, están articulando cosas y ya le concedieron esto, pues yo me imagino que ahorita tratarán de cómo sacarme del medio a mí y a mis compañeros. Correcto. lo que, tocar, que claro a ustedes como es la cosa. Eh, las amenazas son muchas. Y además hay gente que por dos pesos mata a cualquiera. Sí, es, así es. por tres o mil millones de pesos. Y más que son poderosos porque están en, en un gobierno del cual ellos no eran parte de su partido. Pero que se engancharon. El gobierno se enganchó ahí, magnífico. Entonces, hubieres, ¿usted se siente amenazado en este gobierno? Es como como si usted fuera ¿cómo sintiera? Digo. No, no, yo le pregunto a usted ¿se siente amenazado? No, yo estoy amenazado Ah, usted está amenazado es Yo me reuní tenía una reunión con Chu Vázquez con, con el jefe de la policía, que él lo convocó por razones de salud, se le complicó no pude ir, previamente me había reunido con uno de sus ministros, de sus eh, adjuntos para plantearle el problema de mi seguridad no para que ellos me dieran seguridad yo no quiero policía, no quiero guardia, ni quiero nada de esas cosas tengo gente pero para plantearle el problema de la seguridad porque ellos tienen, la Policía Nacional tiene un laboratorio, uno de los mejores de Centroamérica, uno de los mejores que lo que ellos no determinan por ejemplo, la muerte del sindicalista Antonio Pérez en su casa, hace unos años a robar cinco 5 o 6 millones de dólares de y unas propiedades y la planificación de la muerte de un joven que le cuidaba una parte de los bienes a ese dirigente Antonio Pérez que es padre de cáncer lo asesinaron brutalmente si ustedes han investigado algo o yo ha sido investigado la policía nacional para que estemos claros en cómo son las cosas en este país esto no fue como el caso de la, de, de, de la gente que nos por allá por Nágua como ya han encontrado, pero con apellido Valera no, no, no. cogieron si vivo y lo fusilaron. No. Estoy diciendo casos concretos Pues sí, entonces sí, hay amenazas. Y el gobierno lo sabe, y la policía lo sabe. Porque tiene un laboratorio, y yo lo he visto, que puede no tener el aparato físico, el teléfono móvil físico, y ellos saben dónde yo estoy ahora mismo. Ellos, la policía, saben dónde yo estoy ahora mismo. A través de mis teléfonos. Correcto. Saben dónde ustedes están a través de sus teléfonos. Y si ustedes se mueven 10 cuadras, yo 10 cuadras, ellos saben dónde se puede mover por las antenas que se utilizan: antenas de captación de señales eh, digitales. Entonces, la policía sabe todo eso. Y otros también lo saben. Otros, no solo la policía, otros también. Para uno privado, para el chantaje y para otra cosa. Lo saben los americanos. Que tienen. Servicios, 35 servicios de inteligencia en el país y no sabe la procuraduría que tenía, que tiene la, la máquina que tenía Pepe Gómez la supercomputadora que se me autor que la compraron en Israel que está ahí en la capacidad del mundo para saber eso uh -huh. lo que ellos no quieren investigar es porque no les da la gana Bueno, gracias, agradecidísimo Juan, de, de tu participación acá en el programa de mañana por Telenor, Canal 10 y de que nos haya brindado tanto tiempo, sabemos la que la tú eres un hombre la serie, ocupado. La serie, la serie, sí, no, adelante. Muy breve. Sí, que sí, que adelante, dame, adelante. Número uno. Yo no lo encuentro lógico. Que la onza está en una ruta. Joven el pasaje a 15 pesos. Tiene buenas unidades. Con aire acondicionado Sí. Que salga de la onza para darse a una empresa. Que tengo informaciones, ¿no? como no las tengo en las manos, no las presento, de que le han pagado un dinero por el agrandado a esos operadores. Y un tweet que lo van a ver ahí, donde lo pueden buscar ahí, yo pregunté cuánto le dieron y cuánto le van a dar mes tras mes para mantener eso. Yo quiero saber si ellos tiene lógica para el usuario, porque está pintando bonito de que la gente se siente bien, claro que se siente bien, pero están cobrando 20 pesos más. La gente más objeta, mire, la gana. Y así, así es. Bueno, muchas gracias a, ver, a Juan es, Ubiere, gracias, presidente Ubiere. de Fenatrano. Es diputado, la toalla, es diputado al Congreso y abogado también. Sí, así es. Y abogado. Es. Así que gracias, Juan. Muchas gracias, señores. Escucharon ustedes lo, toda la información sí, que nos brinda. Información, ¿eh? ¿eh? Juan Ubiere y las cosas que denuncia y que dice con relación a este tema. Él tiene razón. Al final ustedes escucharon esa... Esa, esa posición que asume dice bueno pero y cómo es que el usuario va a pagar más cuando exacto. tiene un mejor servicio con menos costo y la gente no reclama dice él sí, dice sí, bueno sí. Es que la gente que paga lo que quiera exacto si la gente soqueta ¿no? sí sí soqueta <risa> bueno nosotros vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya